Muchachos, imagínense uno empezar el día bien aburrido, quejándose uno desde que se levanta. ¿Cómo irá a ser el día? De ahí para adelante. Si lo primero que pensamos es negativamente, que iba tan feo, que pereza, levantarme, que aburrición. Acá me estoy comiendo un chocolate y sé que ese chocolate y me da una energía impresionante. Y de igual manera, la actitud con la que asuma uno cada día, cada situación, cada momento, hace el resultado. Si uno asume cualquier problema o cualquier situación con una actitud positiva, el resultado obviamente va a ser mucho mejor si lo asumís con una actitud negativa les cuento algo me caí me caí en estos días y ya me estoy aporreado todo pelado pero el cuento de muchachos es quedamos para adelante y no podemos cascabellear y tenemos que seguir luchando la vida y para adelante.